Buenas noches comunidad de YouTube, continuamos con estos videos rápidos e instructivos de cómo usar nuestra calculadora Casio Classpad 330. Bien, hoy vamos a ver cómo, cómo encontrar el mínimo y las raíces de una parábola, una función cuadrática, y también los puntos de intersección con otra función. Aquí tenemos nuestra calculadora ya encendida, así que vamos a ir a gráficos y tablas para graficar. Yo ya tengo muchas funciones que estuve trabajando sí, pero vamos a ir directamente a una que les quiero mostrar para este ejemplo que la tengo seleccionada acá 3x al cuadrado más 3x menos 6 ¿sí? la vamos a marcar y vamos a hacer clic en el botón de graficar y se va a graficar nuestra parábola la calculadora como ven acá está procesando la información y en breve va a aparecer y acá apareció vamos a agrandar esto y aquí lo tenemos. Esta es nuestra función cuadrática, nuestra parábola. Ahora bien, queremos encontrar el mínimo. A simple vista sabemos que está por acá, pero ¿dónde? Entonces vamos a ir a análisis. Gsol. Mínimo. Y la calculadora nos va a marcar con una crucecita el punto el cual es el mínimo de esta función. Acá nos dice, para nuestra función... para Uy, Para nuestra función, 3x, 3 por, 3x al cuadrado más 3x menos 6, el mínimo es este. Y los puntos de la coordenada es x de la coordenada menos 0,5 da igual y menos 6,75. Ese es nuestro mínimo de esta función. Ahora vamos a ver, bueno, cuáles son estos puntos que son las raíces, ¿sí?, los puntos para los puntos X para los cuales y vale 0. Entonces vamos a ir a análisis sold root que significa raíz en inglés. La calculadora procesa la información. Y aquí ya la marcó. Nos marca como una crucecita en el gráfico. Y abajo nos dice que para x menos 2 y es igual a 0. Es una de las raíces. Si queremos ver la otra, presionamos el cursor. Y nos va a marcar la segunda. ¿sí? Y nos dice para qué punto. Para x igual a 1 y es igual a 0 también. Bien, Ya trabajamos el mínimo. ¿Qué pasaría si quisiéramos ver el máximo de una función? En este caso ya sabemos que es una parábola de esta forma. Y estas líneas van hacia el más infinito. Pero bueno, vamos a corroborarlo. Hacemos clic en análisis. Gsoldt. Máximo y nos va a decir que no la pudo encontrar, lo ven bien, pero bueno, si tuvieran otra función o otra palabra, en este caso estuviera invertida, podrían pueden encontrar el máximo de esa manera. Ahora vamos a ver la intersección, vamos a volver a, a, nuestra, a nuestras funciones, vamos a buscar una recta, sí en este caso marcamos la recta, graficamos, procesa la información, hay poca luz, es de noche. Vamos a agrandar esto y aquí tenemos nuestras dos funciones, nuestra anterior parábola y una recta que le agregamos. Con el cursor nos desplazamos un poquito más arriba para ver mejor. Y tenemos acá, queremos ver los puntos de intersección entre esta parábola y esta recta. Bueno, vamos a ir a análisis. G-Sold. Intersect. Y nos va a marcar. En este caso tenemos dos puntos. Abajo nos dice para qué funciones. Para esta función, que es una recta. Y para esta otra función, que es nuestra anterior parábola. Esto que ven, y 1 y 19 son, es el número de funciones que, que, que tengo guardadas en la calculadora. ¿eh? No tienen nada que ver con la función. ¿sí? Es el nombre de dónde de, de está guardado la función está en mi calculadora. Bien, entonces acá nos marca con la crucecita uno de los puntos de intersección. Y nos dice el punto, menos 2, x igual a menos 2, y es igual a 0, que... Coincide con, con una de las raíces de esta parábola como vimos antes y presionando en el cursor nos va a marcar el otro punto acá arriba que es el otro punto de intersección para x 1.333 y es igual a 3.333 y ahí ya tenemos los puntos de intersección entre las dos funciones. Espero les haya gustado y continuamos en un próximo video.